El paro por 24 horas que lleva a cabo varias organizaciones en el Distrito Nacional por el alza de los precios de los combustibles afectó este martes al transporte público San Francisco de Macorís, Santo Domingo. <risa>